Se llama Campue, es un campamento destinado a lo que es la, a los creadores de contenido, bueno, para potenciar, para ayudar, para apoyar con charlas eh, psicológicas, charlas de marketing, obviamente todo a cargo de profesionales, bueno, para que ellos puedan también abordar estos temas, lo que es ciberacoso, ciberbullying, el hate que reciben a través de, de, de la pantalla por, por exponerse tanto con su contenido y bueno, también aprender a venderse, aprender a publicitarse, aprender a trabajar de por ahí a lo que a uno le gusta. Uno como tiene más experiencia, ya hace 7-8 años que hago contenido, entonces parecía que, que alguien lo tenía que hacer hace años que venía pensando que alguien lo haga, nadie lo hacía, entonces bueno tomamos la iniciativa eh, con mi grupo de amigos, bueno Diego, Facu, eh, El Diablo, Leandro, eh, Javier, no me quiero hablar de ninguno, si no después me matan, este, pero nada estamos haciendo eso y la verdad que este, este eh, reconocimiento como de interés municipal, la verdad que no lo esperábamos y cuando escuchamos ayer en, en la sesión, la verdad que nos pusimos muy contentos y a mí es algo que me emociona porque siento que es algo que va a quedar por la historia, vale más que 100.000 seguidores, más que cualquier otro número, creo que es algo que, que está haciendo historia y que también es muy importante y visibilizar el trabajo de los creadores de contenido, pero más que nada visibilizar el talento de los jóvenes de Jujuy, porque creo que en Jujuy hay mucho talento, eh, pero lamentablemente hay poca visibilidad, de afuera siempre nos ven como que hay un cerrito, una llama, no hay, no hay más que eso, entonces también luchar con eso, y bueno, mucha gente salta a Tucumán, es como que dice, che, están haciendo un campamento de influencers, está muy bueno, acá nunca nadie lo hizo, y creo que ahí ya estamos marcando la diferencia y poniendo a Jujuy en el mapa. La verdad que fue un gusto recibir a influencers de nuestro medio que están realizando este campamento de capacitación, de intercambio de experiencias, realmente jóvenes que en el uso de las redes sociales nos divierten, nos entretienen a los jujeños y, y a otras, y otros ciudadanos del país y del mundo. La verdad que están teniendo una trascendencia y una trayectoria muy importante, bueno, el gallito Claudio, eh, el equipo de, que, que conforma el Coya Army y que están realizando este campamento justamente en Bajo la Viña, en lo que era el complejo Los Aromos, este fin de semana. Así que felicitarles, desearles el mayor de los éxitos y que sigan creciendo en seguidores y que sigan entreteniéndonos a los jujeños y a todos los vecinos.